Estamos en el bulevar de Donostiarra, donde llevamos a cabo concentraciones las trabajadoras de residencias de la tercera edad de Guipúzcoa. La patronal lo que está esperando es que se aplique la reforma el 7 de julio. Dejen de existir los convenios provinciales, con lo cual podrían adherirse aplicarnos el convenio estatal... ...entonces dado que ya había un bloqueo... ...en la negociación de la mesa del sector... Eh, ...diputación que al final es el principal cliente... ...y es el que pone el dinero... ...a todos los centros que tienen camas concertadas... Eh, ...hace una oferta... ...de un convenio... ...con unos articulados que a él le parece... ...que tienen que ser las condiciones... ...de trabajo de la gente que trabaja... ...para la diputación porque al final... ...contratadas o subcontratadas... ...el cliente principal es la diputación... ...entonces Diputación Foral hace un escrito... ...lo presenta... ...tanto a la patronal como a los sindicatos... ...los sindicatos, los sindicatos, sindicatos lo, lo aceptan... ...pero la patronal dice que no... ...que es porque una injerencia... Ahora, incluso ...porque hasta ahora claro se les daba a ellos el dinero... ...y ellos lo manejaban como les daba la gana... ...y ahora le dice la diputación... ...eh, el dinero es nuestro... ...y el dinero es de todos los guipuzcoanos... ...con lo cual se reparte de otra manera... ...y él Ponemos pone las condiciones... condiciones. Y las condiciones son esas y entonces todos a cumplir. Y los trabajadores decimos que queremos eso, queremos la propuesta de la Diputación, de la diputación. y no vamos a firmar nada por debajo. Sí. ¿Mm? Pues hay 37 residencias que han firmado y quedan unas 24 que no. Uh -huh. y estamos pues a ver, esperando. Diputación les da todos los instrumentos y toda la pasta, pero nada, algunas no quieren firmar. Y, y básicamente es eso, hasta que la última residencia, por eh, dos trabajadoras que tenga, no haya firmado, de aquí no nos vamos a mover. Eh, da igual el tiempo que haga falta, estamos en una huelga indefinida y estaremos hasta que dure. Eh, llevamos 15 días ya de huelga indefinida, hay centros que se están descolgando porque ya han firmado, pero bueno, hasta, aquí hasta que no firme la última, eh, seguiremos, seguiremos.